Wow, wow, wow, Palabras, palabras, notas. Somos varias personas, no una poniendo voces. Así es. Esta canción muy larga. Es. ¡Vamos a parar! Por ¡FIN! fin.